En el video anterior les dejé cómo hacer, cómo poner la, la hierba artificial y en esta segunda parte vamos a continuar lo que es la estructura del techo y todos los accesorios. Bueno, hoy ya en el segundo día, ayer terminé súper tarde y les muestro unos detalles ahora de día porque de noche no se, pudo, no se pueden ver bien los detalles. ya está terminado la terminé anoche eh, no tan tarde pero pero más o menos yo calculo que eh, se demoró como unas 12 horas de trabajo continuo claro si hubiera trabajado continuamente eh, lleva muchos detallitos que a veces en la hoja de instrucciones no te pone no te, no te aclara o no te especifica pero si sí está bien detallado el libro de, de, de la instalación eh, creo que es uno de los, de los mejores libros de instalación que, que he visto aunque por supuesto tiene algunas cositas como pero sencillas ¿no? de posición de tornillos como, como es una, una sola pieza y son unas posiciones de tornillos uno como que va pensando mecánicamente y los coloca al revés y bueno, tienes que volver a esas más porque no va no así y en el libro no te lo pones. Pero bueno, ya eso es deducción y ir para atrás un poquito para adelante hasta que le cojas la vuelta. Como son cuatro lados que se repiten eh, eh, todos. O sea, ya eh, sabes de uno y ya todos los otros, todos los otros se dan. Bueno, aquí está ya todo terminado. techo si sí, le digo está bien fuerte está fuerte se ve algo bien sólido eh, se puede coger al piso tiene como unos, unos agujeros que tú los puedes eh, abrir y y fijarlo al piso ahora yo no lo quiero hacer porque eh, quizás en un, en un futuro quiero moverlo como unos dos pies hacia la pared entonces no quiero dejarlo eh, fijo ahora porque si no se va a quedar la marca de la hasta en la alfombra entonces pues sí, es bastante ahora mira vamos a hacerle la instalación de las luces tengo unas luces por acá Y así quedó con todos los foquitos. Vale, le puse una extensión abajo, dos extensiones abajo y me dio para hacerle o cerrarle el cuadradito de arriba. Bueno amigos eso es todo, si te ha gustado este video por favor ya tú sabes dale like que eso me ha ido bastante y nos vemos en un próximo video, gracias.